y Craniana, aquí estamos con la segunda parte de los ejercicios y el tutorial para Slap básico. Si ya hiciste el ejercicio anterior y crees que ya lo estás dominando, pues vamos a, a seguir avanzando sobre lo mismo. Para quien no lo ha visto, pues vean el primero. Si no, eh, vamos a empezar sobre la cuerda de La en el traste 5, que es la nota de Re. Entonces vamos a seguir el patrón que sería de Re, nos vamos así... Hacia, hacia adelante, luego nos vamos a FA y hacia atrás cromáticamente. De todos modos van a estar ahí en pantalla, por ahí va a estar la tablatura, por si tienes duda, para que lo puedas hacer bien. Entonces vamos a llevar la misma dinámica, pero vamos a agregar un MUT o una nota fantasma. Entonces es muy importante que para lograr ese sonido sea como, o sea, es pegarle igual con el dedo pulgar, pero siempre tapando, haciendo juego con la mano izquierda, tapando los dedos o bien también con esto. Es, hay que practicarlo así varias veces hasta que nos salga, que suene así, teado. Entonces sería... Vamos agregando... Y se puede jugar mucho con eso. Entonces, eso sería una nueva cosa que agregar, manejar bien el punteo. puede jugar muchísimo, es muy importante porque cuando tocamos slap es como figurar un poco la rítmica de una batería, entonces es muy importante manejar también pues esos sonidos. Y esa sería la segunda parte de este tutorial, voy a seguir subiendo, voy a seguir haciendo los tutoriales, entonces no olvides llevar la secuencia para que podamos avanzar juntos y que también te pueda servir y podamos llegar ahí al a lo lejos de toda la teoría y de todos los tips. Entonces, pues no olvides suscribirte, por aquí está, para que tú te suscribas <ríe> y le des campanita para que también te puedan llegar los tutoriales y si tú ya te estás haciendo a lo mejor una rutina de poder avanzarlo, pues sería bueno también y para que veas también todo el contenido que tenemos. Cuídate mucho.